Como parte de la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, junto a varias autoridades, participará en el cierre de las mesas de diálogo en el Centro Cívico Ciudad Alfaro de Montecristi, provincia de Manaví. El evento será este miércoles 30 de agosto.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 Generamos una alerta sobre todo para las madres ecuatorianas porque la lactancia materna es una práctica que se ha reducido considerablemente en el Ecuador. De acuerdo a una investigación realizada por el Ministerio de Salud, apenas el 43% de las madres alimentan a sus bebés hasta los seis meses exclusivamente con leche materna. El Ministerio de Salud Pública recomienda la exclusividad de la lactancia materna durante los seis primeros meses de edad. Sin embargo, en Ecuador, apenas el 43% de las madres realizan esta práctica. De acuerdo con el estudio de vigilancia al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, realizado por la Cartera de Estado, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, en el país, uno de cada dos profesionales de la salud sugiere a las madres iniciar el consumo de leche de fórmula para sus hijos antes de los seis meses de edad. El estudio determinó que el 50% de las madres consultadas comentaron que se les aconsejó que alimenten a sus hijos con un producto lácteo en reemplazo de la leche materna. La mayoría de estos casos se registró en establecimientos privados. La investigación se realizó en el periodo 2016-2017 en Quito y Guayaquil. Abarcó a 33 centros de salud públicos y privados, 33 farmacias cercanas y 11 supermercados. También fueron encuestados 330 madres de niños menores de 2 años y 66 profesionales. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, señaló que dichas sugerencias privan a las madres y a sus niños de los beneficios de la leche materna, ya que según UNICEF, esta alimentación puede salvar 20.000 vidas, además reduce el 37% de posibilidades de padecer diabetes tipo 2, entre otros. El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, establece prohibiciones explícitas que deben acatar los fabricantes y distribuidores de dichos productos, como entregar muestras gratuitas, utilizar imágenes de niños lactantes para promover el consumo de fórmulas o biberones, lo cual no se ha cumplido en el Ecuador, según la investigación. Estas acciones influyen en las recomendaciones de los médicos con respecto de las prácticas de alimentación infantil. El Ministerio de Salud recuerda que la leche materna es el alimento ideal para recién nacidos y niños menores de dos años. Les brinda a los lactantes e infantes todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo saludable. La entidad explica que existen pocas contraindicaciones que justificarían el uso de leches artificiales, como lactantes con galactosemia, neonatos con peso menor a 1.500 gramos o de menos de 32 semanas de gestación, madres con VIH positivo madres en quimioterapia o medicadas con yodo radioactivo o fármacos antiepilépticos y opioides. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y la segunda edición del Festival del Maíz efectuado en Guaranda, provincia de Bolívar, convocó a centenas de agricultores que se dedican al cultivo de este grano. Esta actividad contribuyó a dinamizar la economía y el turismo de la zona.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 Tiempo de una segunda pausa en su noticiero ciudadano. Al retornar, pues, estaremos brindando detalles de un convenio suscrito entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Petro Amazonas para la instalación de tecnología 3G en la región amazónica y la zona petrolera del país. Volvemos. Inicio de espacio promocional. de observación de ballenas de en Ecuador, se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas.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 Continuamos, el proyecto de ley orgánica para la erradicación de la violencia de género contra la mujer, de iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno, tiene como objetivo regular la prevención de la violencia de género, la atención y reparación integral y especializada de los derechos de las mujeres a lo largo de su vida. El documento detalla los tipos de violencia y contempla sanciones económicas como parte de la reparación de las víctimas. El proyecto de ley para erradicar la violencia de género regula los diferentes momentos del sistema de protección y define cuáles son las posibles medidas de prevención, atención y protección integral con el fin de erradicar la violencia de género y modificar los patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan y perpetúan la violencia de género. En el proyecto se contemplan los tipos de violencia según sus dimensiones, como por ejemplo la física psicológica sexual, aunque en el documento también ya se contempla la violencia patrimonial y simbólica. Asimismo se definen los ámbitos o espacios donde ocurren los diferentes tipos de violencia. La propuesta contempla la política laboral, educativa, institucional, familiar, gineco-obstétrica, mediática y comunitaria. La propuesta contempla además la creación del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Reparación de la Violencia de Género hacia las Mujeres, que es el conjunto de instituciones públicas que de forma coordinada formularán, ejecutarán y evaluarán las políticas públicas. También se contempla la atención integral a las víctimas de violencia, la implementación de medidas administrativas de atención inmediata, como por ejemplo la orden de salida del presunto agresor y reintegro de la víctima de violencia de género a la habitación o residencia común. En cuanto a la reparación integral de las víctimas, el proyecto contempla mecanismos judiciales y administrativos que garanticen la restitución de los derechos. Allí, por ejemplo, la reparación podrá incluir la compensación económica o patrimonial. Por ejemplo, una compensación económica otorgada a la víctima para mitigar y remediar las consecuencias pecuniarias derivadas del hecho violento. Con el fin de cortar las brechas en el acceso a la tecnología, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Petro Amazonas, empresa pública, establecieron un convenio para la instalación de tecnología 3G que beneficiará a las comunidades de las zonas aledañas a los campos petroleros. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, instaló tecnología 3G para los habitantes de Chiru Isla, Puerto Miranda y los campamentos de Petroamazonas del Cantón Aguarico, provincia de Orellana. Según un comunicado institucional, el servicio móvil beneficiará a cerca de 7.000 personas, entre colaboradores de Petroamazonas y habitantes de zonas aledañas a los campamentos petroleros. La instalación de tecnología fue parte de un convenio de cooperación interinstitucional entre la CNT y Petro Amazonas para el acceso y uso compartido de la infraestructura de telecomunicaciones. Según las autoridades de CNT, este trabajo tiene como objetivo brindar un servicio móvil de última tecnología a los sectores más apartados del país y así contribuir a la disminución de la brecha digital en Ecuador. Además implica el desarrollo de las localidades que antes eran olvidadas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano.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 Japón se encuentra en alerta por amenazas sin precedentes de Corea del Norte y continúan las inundaciones en Houston, Texas, Estados Unidos. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Millones de japoneses se despertaron el martes con el alarmante mensaje del gobierno que les pedía que buscaran refugio porque un misil norcoreano sobrevolaba el territorio. Hoy, este lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte es una amenaza grave y sin precedentes hacia la seguridad nacional de Japón, que pone en riesgo la paz y la estabilidad de la región Asia-Pacífico. El primer ministro japonés Jin Abe se comunicó telefónicamente con el presidente estadounidense Donald Trump y solicitaron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador norcoreano en Naciones Unidas afirmó que su país tiene derecho a la autodefensa, luego de los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur que considera provocadores. Texas se enfrenta a un largo y difícil camino para recuperarse de las inundaciones causadas por el huracán Harvey, según expresó el lunes el presidente estadounidense Donald Trump. Es una cantidad histórica de agua en particular, nunca hubo nada como esto. El Centro Nacional de Huracanes dijo que Harvey era la peor tormenta de lluvia registrada hasta ahora, con precipitaciones que pueden superar los 120 centímetros en algunas zonas. Golpeó la costa del Golfo de México en Texas como un huracán categoría 4 el fin de semana, dejando a Houston bajo el agua. Sus efectos cobraron la vida de tres personas según datos oficiales y obligaron al cierre de dos aeropuertos y la evacuación de hospitales. Cientos de personas seguían atrapadas el lunes en las calles anegadas en Houston y la periferia. La alcaldía defendió su decisión de no evacuar la ciudad temiendo caos en las carreteras. Harvey avanza por la costa de Texas hacia Luisiana, degradado a tormenta tropical. Trump prevé visitar Texas el martes y no descartó viajar a Luisiana el sábado. Que venga y vea qué hace Houston y vea cómo nos unimos. No construimos muros y construimos relaciones y cuidamos las necesidades de la gente. Autoridades forenses de Houston anunciaron otras seis muertes desde el domingo presuntamente ligadas al huracán, aunque precisaron que aún se esperan los resultados de las autopsias. Dos muertos en un tiroteo en una biblioteca de Nuevo México. Un hombre mató a tiros a dos personas e hirió a otras cuatro en la biblioteca pública de la localidad estadounidense de Clubs, en Nuevo México. Diversos testigos que estaban en la biblioteca explican que un hombre entró en el edificio y empezó a disparar al techo. Posteriormente disparó sobre algunos de los lectores que estaban en el local. La policía rodeó la biblioteca mientras el agresor todavía estaba en el interior. Fue detenido sin oponer resistencia. Dos de los heridos están en condición crítica. Clovis es una ciudad de unos 40.000 habitantes ubicada a 350 kilómetros de Albuquerque, muy cerca del límite con Texas. Al menos 11 personas murieron y 26 resultaron heridas el lunes en un atentado con coche bomba en un barrio al este de Bagdad, según informó un responsable de la policía iraquí. Entre las víctimas figuran miembros de los servicios de seguridad, confirmaron fuentes médicas. El ataque se produjo en torno a las 10.30 locales cuando un vehículo estacionado explotó en uno de los centros comerciales más grandes de la capital iraquí. Varios comercios también resultaron afectados por la onda expansiva y un mercado instalado delante del lugar quedó reducido a escombros. El atentado no ha sido reivindicado, pero el método concuerda con los del grupo yihadista Estado Islámico. Finalizamos su noticiero ciudadano. Queremos dar cuenta rápidamente que durante el curso de este espacio de noticias nos enlazamos con la presidencia de la República. El presidente Lenín Moreno Garcés anunció una serie de acuerdos de entendimientos alcanzados con la banca privada, las instituciones de la economía popular y solidaria y la banca pública. Sobre los detalles de estos anuncios, pues, les invitamos a que sintonicen su noticiero ciudadano más adelante, pues, en la emisión estelar para dar cuenta justamente de cuáles son los aspectos que tienen estos acuerdos con el sistema financiero ecuatoriano. Nos despedimos, que disfruten de su almuerzo. Muy buenas tardes. Inicio de espacio promocional. En el centro del mundo está ubicado el país de los cuatro mundos, Costa, Andes, Amazonía y Galápagos. Todo en un mismo lugar, tan cerca. Ecuador, el país con mayor megadiversidad del mundo por metro cuadrado.